A poquito En donde me muero Y luego resucito y hey, flaca Fumémonos un bosque entero En esos papeles En los que imprimen el dinero Vamos a pintar Graffiti por el cerro Para que That's a Más en que Gira